Hoy hemos venido a visitar eh, las obras de la Navarra 128, una carretera que une Caparroso, Rada y Mélida, una obra pues, demandada desde hace más de una década y bueno, vemos que avanzan a buen ritmo. Esta es una de las grandes inversiones en carreteras que hace el Gobierno, de hecho es la segunda inversión más importante en carreteras, primero la Nacional 129A y luego esta, con una inversión de más de 12 millones de euros, y que además, como digo, bueno, pues va a garantizar, a mejorar la seguridad de todo el transporte que pasa por aquí. También del transporte agrícola que es numeroso en esta zona y también de vehículos pesados que en algunos tramos de la carretera pues no era compatible eh, a, dos, a dos direcciones, pues un vehículo pesado y un turismo normal. Como digo, ganamos en seguridad y en mejora de las infraestructuras. Nosotros entendemos que las carreteras son un servicio público, por lo tanto, este gobierno sigue apostando por la mejora de los servicios públicos y atendiendo las demandas bueno, pues que llevaban ya muchos años en, en el cajón. Gobierno de Navarra nafarro co gobernua